Quiero hacer referencia a los diferentes procesos por los que ha pasado, ¿sí? por los que ha venido evolucionando nuestra educación, por lo menos en lo que yo recuerdo. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado en mayo de, del 92, trajo, ¿verdad? entre otras cosas, carrera administrativa, perdón, carrera magisterial, desaparecen los esquemas de tres cuartos de tiempo de horas de fortalecimiento curricular y como consecuencia y como consecuencia carrera magisterial también fue una resistencia muchas maestras muchos maestros además de otras modificaciones y de otras cosas que, que implicaba esta firma de, de LANME. la las resistencias primero era porque el esquema de los tres cuartos de tiempo o las horas de fortalecimiento curral, curricular solamente bastaba con solicitarlas para que se nos, se nos este, obvio, con algunos requisitos para que se nos asignaran ese esquema cambiaba y hoy teníamos que evaluarnos para poder aspirar a un nivel de carrera por otro lado ese mismo acuerdo trajo entre otras cosas que de Ley General de, ley federal de Educación pasara a ser Ley General de Educación implicaba, hablando de, de, de lo, lo que tiene que ver con la organización sindical, implicaba que los estados deberían de concurrir con recursos propios y crecientes para una negociación salarial local y en casi 23 negociaciones en 23 negociaciones hasta 2013 locales tenemos las prestaciones y compensaciones de la que gozamos los trabajadores de la educación en Puebla y había resistencia había que superar algunas, algunas, este, algunos retos en el 2008 ustedes lo recuerdan se firma la alianza por la calidad de la educación que implica dos evaluaciones la evaluación del nuevo ingreso y la evaluación de la promoción aterriza la evaluación del nuevo ingreso pero la, el de la promoción no hubo resistencias ¿sí? se forma este el consejo democrático magisterial precisamente porque hace un rato en, en, en este sobremesa aquí con el licenciado Alvis linares que conoce del tema ¿sí? que ha estado involucrado en esos en esos procesos en otros momentos y hoy como subsecretario, ¿qué implicaba? Bueno, pues lo que implicaba, ¿verdad?, que hoy ya el trabajador no iba a poder a, a acceder a una plaza por la vía de la compra, por la vía de la herencia, por la vía del compadrazgo, por esas vías. Implicaba que hoy los egresados de las. De las este, instituciones formadoras de docentes tendrían que evaluarse. Tener un resultado en ese tiempo con otras características a partir de 2013-2014 ya es idoneidad, idóneo o no idóneo. Antes fueron cambiando los criterios, pero finalmente empezamos a asignar las plazas de manera pública por la vía del examen de oposición. La reforma educativa, la reforma educativa, mal planteada desde mi punto de vista, ¿sí? tiene, es como si nos hubieran hecho una pregunta, fíjense, como si nos hubieran dicho que en esa reforma educativa, ¿verdad?, si nos hubieran preguntado ¿quieres actualizarte? ¿quieres que cambien los planes y programas de estudio? ¿quieres que superarte profesionalmente? todos hubiéramos dicho que sí pero la reforma se planteó como cuatro evaluaciones, ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Nos hizo ruido, ¿sí? Nos hizo ruido. ¿Por qué? Porque lo que se decía, y más nuestros detractores, decían en el 2008 que de 10 maestros que se evaluaban, reprobaban 7 y pasaban 3, que estaba reprobada la educación en México, que estaban reprobados los maestros. Y entonces, cuando nos hablaban de la evaluación, decían, hoy los maestros se van a evaluar. Si no tienen resultado idóneo, se van. Y entonces estuvo mal planteada la reforma, cuando esto implicaba ¿sí? hacer un trabajo corresponsable como el que estamos haciendo ahorita. ¿sí? Los resultados de las evaluaciones, compañeras y compañeros, ¿sí? nuestras maestras, nuestros maestros, han salido, han salido con, con resultados suficientes, buenos y destacados. Se evaluaron voluntariamente en el año pasado compañeros que ya les dieron resultados, ¿sí? y no tengo exactamente la estadística, pero por lo menos tenemos conocimiento de muchos casos que están teniendo resultados destacados y queremos ir más allá. En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y en, el, en los ocho ejes estratégicos del proyecto nacional está sindicalismo de servicios, ¿sí? está calidad de la educación y nuestro presidente implementó el sistema nacional de desarrollo profesional, el CINADEP, que tiene ya este, trabajando, tenemos ya trabajando con él tres años y un mes exactamente. Hoy estamos empatando, hoy estamos haciendo esfuerzos, porque necesitamos forzosamente trabajar de manera corresponsable. Es un equipo interinstitucional el que, el que hoy se conforma y que yo estoy seguro que va, vamos a tener mejores resultados. El maestro Juan Díaz ha dicho, y yo lo refrendo aquí, maestro Salvador, para que lo haga patente nuestro presidente, con el sinader decía, a nadie se le va a dejar en el camino y no hemos visto ninguna maestra y ningún maestro al que hayan bajado de categoría hasta ahorita y a ningún maestro ni a ninguna maestra ¿sí? que le hayan quitado la plaza por ese motivo y no lo veremos con la ayuda de todas y todos ustedes hoy tenemos que festejar, tenemos que celebrar esto, que estamos haciendo un esfuerzo conjunto, pero también convoco a que fortalezcamos el normalismo porque si no, entonces le vamos a dar crédito a nuestros detractores. De decir que porque hoy se tienen que evaluar para poder tener una plaza, ¿sí? Nuestra, nuestros hijos, nuestro, los hijos de nuestros compañeros, o los hijos de, de cualquier, cualquier individuo, cualquier persona de la sociedad, verdad, no le apueste a ser maestro, porque tiene que evaluarse. ¿sí? Tenemos que darle las herramientas. ¿Para qué? para que hagan el mejor de los exámenes y no tengamos, estaba yo revisando aquí la estadística en esta carpeta, estamos invirtiendo lo que decían en el 2008, 10 maestros, de 10 maestros que se evalúan, ¿sí? de nuevo ingreso, de acuerdo a la estadística, ¿sí? estamos hablando de que siete un poco más arriba de 7, ¿sí? obtienen el grado de idoneidad vamos por los que hacen falta vamos porque tenemos una responsabilidad como maestros ¿sí? pudiéramos echarle la culpa a este a, a, a las normales y a los maestros no, debemos de ser responsables de todo, tenemos que fomentar el normalismo tenemos que inmen, incrementar la matrícula en las normales ¿sí? tenemos que entender que nuestra profesión es una profesión hermosa es una profesión de vida es, es algo verdad que nos, permite, que nos permite realizar la labor más noble de la sociedad, educar, encauzar. Y por eso, en, este, en esta mañana, insisto, celebro mucho que estemos conformando este equipo. ¿sí? El sindicato tiene que evolucionar, está evolucionando. Hoy, los, los que dirigimos, los dirigentes de la organización sindical, también estamos obligados Verdad a estar académicamente preparados es muy difícil decía también el maestro Juan Díaz es muy fácil que un académico se haga político ¿Sí? aquí la gran mayoría son académicos pero es muy difícil que un político se haga académico y entonces estamos transitando en esa parte tenemos que evolucionar el sello de esta dirigencia en la sección 23 en este periodo tiene que ser ese, el del taller, el de la propuesta, ¿sí? el de la academia, porque le podemos seguir dando lo mismo a nuestras maestras y a, ma a nuestros maestros. Hoy, que el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano es una realidad, podemos garantizar que los docentes se podrán actualizar y así contribuir de manera responsable en la formación de las nuevas generaciones a partir de tres elementos identificar un diagnóstico de todos los docentes en el estado la verificación de su profesionalización a través de maestros de educación superior así como su desempeño en las aulas hablar de educación no ha sido nunca un proceso fácil hablar de modernización es hablar es comentar de cambios y de refritos que cada modelo o cada gobierno presenta a los trabajadores de la educación compañeros facilitadores la educación nunca, nunca ha sido un proceso aislado siempre ha necesitado y requiere de la participación de todas y de todos, principalmente de las maestras y de los maestros cualquier reforma que los dioses del Olimpo Pedagógico la realicen desde un escritorio es una reforma que no tiene el consenso de los trabajadores de la educación por eso en este proceso de formación permanente de los maestros a través de las instituciones de formadores en el estado de Puebla están aquí representados más de 40 facilitadores y el sindicato está participando con un universo aproximado de 20 compañeras y compañeros que han participado a través de su preparación y de su actualización permanente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? El Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. Es una propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es el segundo instituto que se crea a nivel nacional, pero el primero en Puebla que va a tener su planeación, su proyección a través de planes estratégicos de ocho líderes que van a participar. En esta conformación de este instituto, nada tenemos, pero lo queremos hacer todo.